Hola, estamos en un capítulo muy especial porque esta semana se celebra la semana de oración que lleva por título Momentos. Es por eso que nos encontramos aquí en la iglesia universitaria porque vamos a preguntar a los jóvenes qué momento especial ellos nos pueden contar que Dios ha intervenido en su vida. Así que acompáñenme. Esto es. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Al 100. Esto es. Al 100. Bueno, nos encontramos aquí con mi amigo Joan. Joan, como sabes, estamos en la semana de oración titulada Momentos. Por eso la pregunta de hoy es, ¿me puedes contar un momento en el que Dios ha intervenido en tu vida? Yo sé que hay muchos, que Dios siempre está ahí, presente para nosotros, pero uno solo. Claro que sí, José. Como tú dices, hay muchos, la verdad. Pero en este momento me gustaría compartir uno. Eh, es un momento bastante crucial. Fue la operación de mi hermana. Y este momento para ella no solo fue crucial, sino también para mí. Y estábamos pidiendo por un milagro de que esta operación no se llevara a cabo, pero finalmente sí se llevó, ¿no? Entonces, en ese momento pude ver que Dios existe y actúa en estos días que hay milagros modernos contemporáneos. Así que ese es el momento. Qué bonito, Joan, y qué bendición que pues, Dios pudo estar ahí para tu hermana y que todo salió bien. Bueno, nos encontramos aquí con... Manuel Tapia. Emanuel, debido a la semana de oración, hoy ando preguntando que me cuentes un momento especial en que Dios ha intervenido en tu vida. Eh, muy bien, el momento que Dios ha intervenido en mi vida es al eh, ayudarme a ingresar a esa universidad, porque se, de tal manera eh, puedo concluir mis estudios. Y gracias a Dios, tener una relación buena con Él. Muchas gracias por compartir tu respuesta con nosotros, Emanuel. Y qué bonito que Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Llega cuando nosotros menos los esperamos, ¿verdad? Sí. Bueno, nos encontramos aquí con... Kevin Casango. Kevin, debido a la semana de oración que se titula Momentos, ando preguntando, que me cuentes más, más que todo, un momento en el que Dios ha intervenido en tu vida. Okay, bueno, en cierta ocasión yo me encontraba comportando... Tiene pocos meses y pues no había juntado lo suficiente para poder entrar a la universidad entonces hubo un momento en que había decidido ya dejar todo, pero gracias a Dios una semana en que en una sola semana pude sacar lo que puedes llegar a sacar en dos, tres meses, en una sola semana. Es, creo que Dios intervino grandemente wow, qué bonito, la verdad es que los milagros que hace Dios muchas veces nos sorprenden, gracias por compartir esa bonita experiencia, bueno nos encontramos aquí con Carlos Luna Carlos, debido a la semana de oración hoy ando preguntando, más bien que me cuentes un momento especial que tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida uh, cuando estuve comportando hace un par de años iba a morir, bueno, así lo vi yo porque Tenía la idea de que un tren iba a pasar por un puente donde solamente circulaba un tren. Y estábamos a mitad del puente mi hermana y yo y no había para dónde hacernos. Entonces yo me sentí muy asustado en ese momento porque realmente pensé que... Al final de cuentas, solamente eran vibraciones de carro. Pero ese momento me dejó tan marcado, viendo cómo en un momento simplemente por cualquier decisión la vida se nos puede ir. En ese momento Dios habló a mi corazón y me hizo recordar las muchas veces que me ha salvado de la muerte y cómo él tiene un plan, seguramente tiene un plan especial para mi vida al permitirme seguir estando aquí. Qué bonito testimonio la verdad es que Dios siempre está ahí presente en nuestras vidas y muchas veces ni lo notamos ¿no? Bueno, nos encontramos aquí con Vania. y Anet. Chicas, por la semana de oración hoy ando preguntando, más bien que me cuenten un momento especial que ustedes sienten que Dios ha intervenido en sus vidas. Mm, bueno yo creo que en todas las materias al momento de pues de cursarlas, pues yo siento que Él, él me acompaña siempre. Yo, desde este, el colportaje, he sentido mucho su presencia, cómo me ha ayudado y pues cómo todo eso ha sido de bendición. Bueno, nos encontramos aquí con Raquel de Cornichu. Víctor Cornichu. Debido a la semana de oración, hoy ando preguntando, más bien que me cuenten un momento especial que Dios ha intervenido en sus vidas. Eh, bueno, así viene a mi mente eh, cuando elegí mi carrera. Este, Dios me guió hacia el lugar donde iba a ser seguro y iba a poder tener mi capacitación profesional. Fue muy, cl muy claro en eso. ¡Qué bonito! ¿Y usted? Yo he visto la intervención directa cuando me libró de un accidente que era casi inevitable. Yo tenía que haber tomado un autobús y lo perdí. Y ese autobús se cayó de un puente, fallecieron algunas personas, etcétera, etcétera. Y yo agradecía a Dios que haya perdido ese autobús eso fue cuando era adolescente. Qué bonitos testimonios, la verdad que impactante, vemos como Dios siempre está ahí al pendiente de nosotros. Bueno, nos encontramos aquí con Adeli. Adeli, mira, estoy aquí preguntando, debido a la semana de oración, que me cuentes un momento especial que Dios ha intervenido en tu vida. Eh, hola, mucho gusto, este, yo siento que un momento de los más marcados que Dios interviene en mi vida fue cuando recibí ir a estudiar aquí a la universidad, pasaron muchos problemas como creo que todo nos ha pasado y hubo un momento en el que incluso me dijeron que mejor me regresara a la casa. Eh, debido a la situación que yo tenía, que era extranjera. Pues la verdad fue que oramos mucho, eh, con mi mamá también, pues, también se afligió, me vino a dejar, pero oramos mucho y pues confiamos mucho en el Señor, y pues la verdad fue que Dios ha hecho un gran milagro en estos cuatro años que he estado aquí, y pues no dudo que él seguirá siendo un gran milagro para que yo pueda terminar mi carrera. Qué bonito, Delí, que puedas seguir confiando en Dios para que te siga abriendo más puertas. Bueno, nos encontramos aquí con Nico. Nico, estoy aquí afuera de la iglesia universitaria porque les ando preguntando, más bien que me cuenten, un momento especial que Dios ha intervenido en tu vida. Uh, siento que venir a Montemorelos fue un, un momento muy grande para mí eh, donde vi a Dios intervenir en mi vida porque yo no, no tenía planeado venir a Montemorelos. Pero la situación se fue dando y estamos aquí en tercer año de ¿sí? medicina, gracias a Dios. Entonces yo he visto la mano de Dios trabajando este, en los veranos, en los inviernos, cuando trabajo, este, cuando estudio. Y pues eso, eso es un momento muy grande. Qué bonito Nico y esperamos que puedas seguir confiando en Dios para que te siga abriendo más puertas. Estamos aquí con... Gabriela Pérez. Gabriela, mira estoy aquí afuera de la iglesia universitaria porque... Les ando preguntando a los estudiantes, más bien que me cuenten un momento especial que tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida. Ok, un momento en el que yo siento que Dios cuidó de mi vida más que nada fue en, eh, en mi adolescencia. Estuvimos a punto de ser asaltados en nuestro carro. Sin embargo, este, a punto de los señores con sus metralletas ya estaba todo en una tragedia. Uno de los que estaba asaltando este, le dijo, mira viene un carro atrás. El caso es que dejaron irse a mi papá, nos dejaron ir y eso fue una de las historias que más ha impactado mi vida en el que he sentido que Dios ha cuidado a nosotros y es por eso que ahora más que nada siento que hay un propósito para cada uno de nosotros. Y por algo Dios nos cuida. Wow, Gabriela, de verdad, qué historia tan impactante. La verdad es que Dios es tan maravilloso. Está en los momentos que nosotros menos lo esperamos. Así que gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Y bueno, amigos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Sigamos disfrutando de esta semana de oración que está tan bonita. Y déjanos ahí en los comentarios qué momento especial tú sientes que Dios ha intervenido en tu vida. Yo soy Cosetías y esto es Alcien. Esto fue... Real 100...